Oh, soy, oh, oh, oh, oh, sois, el cavando en el camino, voy encontrando graptolitos, los equinos, las calamitas, pertenecen a clases distintas de la tierra, el cielo y el mar. Muchos, muchos fósiles podrás encontrar. Oh, oh, oh, oh, oh los amonites son fósiles. Del Cretácico, oh, oh, oh, oh, los fósiles son del pasado y más allá, millones de años hacia atrás. Oh, oh, oh, oh los trilobites son fósiles del Cámrico. Oh, oh, oh, oh arqueólogo soy. Oh, oh, oh reptiles del triásico son fósiles.